Hola amigos, espero que la estén pasando muy, pero muy bien, de verdad. Eh, si me escuchan la voz un poco diferente, un poco rara, es que eh, estoy saliendo de una gripe que bastante, bastante fuerte. Y pues, eh, todavía tengo un poco de tos, pero en fin, eh, ya estoy, me estoy recuperando, eh, pero... Ok, el, el, el motivo de este video es, eh, como ustedes saben, yo estoy dentro de... Eh, los grupos de líderes de Omega Pro eh, Ya ustedes para estas alturas debieron de haber visto Cómo fue que me infiltré en, en estos grupos eh, Cómo fue que me hice pasar por un inversor Si no han visto esos, video, ese, esos videos Se los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo vean eh, Y por eso es que tengo acceso a toda esta información Ahora, vamos a ver algo que a mí me llama mucho la atención y es que eh, a partir del de primero de mayo, que fue el día del trabajador, eh, empezaron con una campaña potente, una, una campaña fuerte, la cual están dando bonos, me parece que son bonos adicionales, eh, por, por, por llegar a, a, a rangos específicos. A, o sea, a lo que entiendo. Porque no he visto bien estos audios ni estos videos. Eh, básicamente porque es demasiada información. En estos grupos ponen todos los días eh, eh, el organigrama del día. Día tras día. Por ejemplo, aquí lunes 2 de mayo. Eh, este es el, el, lo que vamos a hacer el día de hoy. Eh, grand Top Master Class todos los días, eh, Café con Diamantes, ponen la fecha, eh, reunión de negocios Pro Academy, aquí ponen otra, o sea, en un solo día hacen alrededor de 4 o 5 eventos de manera tal que la gente de tanto escuchar repetir las cosas... Se terminan creyendo eh, muchas de las mentiras que dicen aquí. Muchas de las del, del, de la manipulación que hay aquí. Entonces, o sea, estar metido en estos grupos de verdad que no, mentalmente no te hace bien. Mentalmente, o sea, yo estoy deseando en este momento. Hoy estoy grabando eh, 4 de mayo. Ustedes van a ver este video, si no me equivoco, un 23, 20 algo de mayo por ahí. Pero yo ya estoy deseando salir, o sea, es demasiado, es demasiado. Desde que empieza el día, tipo 6 de la mañana, hasta las 10 de la noche, todo el mundo escribiéndote, todo el mundo eh, invitándote a las reuniones, o sea, es demasiado. Pero lo que les iba a mostrar, déjenme ver, porque, como les digo, es demasiada la información que hay aquí. Entonces, se pierde, se pierde mucha de esta información. Eh... Voy a hacer un pequeño corte a ver si encuentro el video o el audio que ando buscando. Ok, ya lo encontré. Eh, voy a, a, a blurear muchas de esta información porque no quiero que ustedes vean números de teléfonos de estas personas. Ni que ustedes vayan a llamar a molestarlos o cosas por el estilo. Lo que quiero más que nada es que escuchen. De diamantes, un feliz y excelente día lleno de muchas bendiciones bueno a continuación les quiero enviar los premios que hay para las metas que cada uno se proponga en este mes a cumplir ¿sí? entonces eh, lo, la meta que tú te propongas depende de la determinación que tú le coloques asimismo será tu resultado entonces a continuación te voy a enviar los premios que hay en este mes para cada uno de los rangos. Que logre su meta. El resultado depende de ti. Y el empeño que tú le coloques. Entonces vamos con todo equipo. Por esas metas. Vamos con toda. Por esos propósitos. Ok. Aquí lo que está diciendo ella. Que eh, ella es María. Acuérdense que le cambiamos el nombre. Pero aquí la estamos llamando María. En ese momento. Fue la persona que me metió en, eh, en estos grupos. Eh... Dice que para el grado build, Builder, constructor, hay 250 dólares. Para el que llegue al grado Silver, hay mil dólares. Me parece que todo esto eh, son grados eh, que ellos están pagando de más. Pero créanme que desde que empezó Mayo está todo el mundo, o sea, como desesperado por meter gente. Eh, no sé qué es lo que está pasando me parece que eh, ya esto lo he visto en diferentes plataformas de este tipo que alcanzan el pico y de un pronto a otro empieza el declive de ingreso de personas y ahí es donde empieza lo preocupante porque la burbuja está próxima a romperse entonces cuando empiezan desesperados a meter gente es justamente por esto hay un video que yo les quería mostrar que no sé qué se me hizo pero eh, para que ustedes vean Este video es más básicamente para que ustedes tengan una perspectiva de la información que está teniendo las personas que ingresan a Omega Pro a Omega Pro. Porque lo primero que hacen al meterte en, en Omega Pro es meterte en este en este tipo de grupos. Donde, donde creo que este es el video que andaba. Este Pero es el video que andaba buscando. Eh, donde te, te, te incitan, no te obligan porque nadie te puede obligar, pero es, eh, eh, o sea, es un borbandeo de, de chantaje, de información, de manipulación para que tú los hagas. Vean este video, que, quiero que ustedes pongan atención. Acá vamos a comenzar a hacer lo siguiente. Hoy es día 1. ¿Día 1 de qué? De calificaciones. Cerró un, una calificación, ¿ya? ¿Cierto? Sí. Ya la tenemos. Tenemos una próxima calificación. ¿Cuál va a ser su próxima calificación? Hoy, hoy Para este mes. Sí. No se puede negociar. Si llegamos a colocar la meta, la meta el día 15 o el día 10, ya no tiene sentido. Eso es para el nuevo que llega. ¿sí? Pero nosotros ya somos líderes de la industria y sabemos que el primer día de las metas es el primero. Hoy, hoy, hoy. Por eso hoy todo el mundo se reúne. Hoy todo el mundo llama al equipo y todo el mundo está diciendo... ¿Qué calificación? Yo ya sé que Marquitos se va a ir a qué dijo. oro. oro. A oro. Entonces Marquitos va a colocar en un papel quiénes van a hacer sus platas con nombre propio y ¿cómo, cómo, cómo va a salir la organización para poder trabajar. Ahora, hoy o mañana o pasado mañana llega una persona al negocio. ¿Cuál es el primer nivel que vamos a mandar a esa persona. Otra vez vamos a repetir eso. Recita conmigo. ¿Asociado? P -L -A -A. P-L-A-T-A. ¿Ah, ¿La plata? plata? Plata. ¿Por qué? Marquitos está en modo calificación. Él no está buscando asociados. Él está buscando platas. Póngale cuidado que pases, Luis. Si él busca un asociado, frente al asociado, va a tener, tan o sea, va a creer que el negocio son 1.600 puntos, vale, todo 1.600, entonces él no tiene el radar de qué, de plata, y como está buscando 1.600, va a pasar por el frente de la gente que tiene 40.000, 50.000, 60.000 dólares, y ahí viene que no los ve, porque él está buscando solamente 1.600, y se le pasan por el frente así, le habla, y usted dice, no, porque yo ya califiqué ¿a qué? Asociado. Cuando la persona que llega por primera vez a nuestro negocio no sabe, ¿él sabe que existe asociado? No. ¿O que existe otro no, nivel? No. ¿Él solamente va a saber lo que el líder no. le, transmite. le transmite? Ahora nosotros no corremos la meta del de arriba como tal, ah, eh, Marquitos yo necesito ser su platino entonces yo me voy a hacer platino, y entonces ayúdenme Marquitos dice, no vaya así pero Marquitos voy a, yo como líder voy a hacer lo imposible porque usted se vaya ahora ok eh, aquí algo que me preocupa es que eh, eh, Omega Pro lo ven, o sea más que poner tu dinero a invertir, a trabajar básicamente, te están poniendo a trabajar, te, está, te están incitando, aquí ya se está hablando de puntos, se está hablando de rangos, se está hablando de llegar a una meta, yo trabajo como asesor de ventas, mi, mi meta mensual es una venta de 12 millones de colones, y yo para lograr esa meta, tengo que hacer multitud de cosas, para eh, eh, eh, prospectar, créanme que todo esto yo lo conozco al 100%, eh, He leído libros de neuroventas, he leído libros de mercadeo, eh, o sea, muchas, muchas cosas. Much y todo esto lo aplican para llegar a una meta en común y ganarse ese dinero. Entonces, obviamente en mi trabajo, si yo llego a esa meta, que gracias a Dios casi todos los meses eh, se alcanza y se supera. Pero a mí me están pagando, ese es mi salario. Yo tengo una jornada laboral por la cual me están pagando en Omega Pro Pro. Tú haces todo esto y al fin y al cabo esa libertad financiera que tanto están eh, eh, eh, eh, promocionando se convierte en otro trabajo más. Se convierte en un empleo más por llegar a una meta, por alcanzar un rango, por alcanzar ciertos, ciertos puntos. Entonces dejas, dejaste de trabajar en una empresa... Para meterte a trabajar en otra. Simplemente cambiaste de modo SuperAndy. Ahora ya no estás trabajando en una empresa donde tienes que reportar tu entrada, tu salida, tu planilla. Y ahora estás trabajando en una empresa digital. Eso no es lo que le dicen a la gente cuando entran a Omega Pro. Eso no es lo que le dicen a la gente. Y mucha de esta información se la callan. Mucha de esa información eh, no, no te la dicen. ¿Por qué? Porque... Yo soy una persona que entré Omega Pro con una promesa diciéndole a la persona que me metió que yo el 15 de mayo voy a invertir mil dólares. Y esta persona todos los días me ha estado mandando mensajes preguntándome que qué voy a hacer yo, que si voy a, a, a entrar como, como socio nada más o que voy a prospectar gente. Entonces yo para seguir el juego. Y que no me vayan a sacar de estos grupos. Le dije que sí. Que yo quería prospectar a gente. Pero que esperáramos al 15 de mayo. Y esto es un bombardeo de información. Si yo llego a decir que no. Me dice. Eh, eh, eh, ella va a tratar de cambiar mi opinión. Ella va a tratar de mandarme videos. Y es lo que estaba haciendo. Les voy a, mo a mostrar un audio. Para que ustedes vean. Esta es María la que me metió al, al grupo. Y creo que ustedes escuchen. Eh, eh, lo que sucede dentro de, de estas plataformas. Hola, Emanuel, él estaba marcando porque quería preguntarte una cosita. Quería preguntarle si tú quieres entrar solo como inversionista o si te gustaría hacer negocio como tal. Cosa que yo desde la llamada 1, estamos hablando de más de 15 días atrás, yo le había dicho que sí, que yo quería entrar metiendo gente. Quería. Pero esa constante pregunta es porque ella a mí no me ve acción. Y yo le dije que el 15 de mayo empezaba a invertir, pero ellas ellos están como desesperados en este momento. Sí, porque eh, pues necesito saber por cómo estamos corriendo metas este mes. Entonces pues con la... Estamos corriendo metas este mes. O sea, vean cómo todo se ve como, como una empresa, como una organización. La inversión que tú vas a hacer, yo te puedo hacer una estrategia para que tú obtengas un buen puntaje y de pronto podamos lograr un rango este mes. ¿sí? Por ejemplo, el Rango Builder tiene un premio de un millón de pesos, Plata Colombiana, 250 dólares. Eh, y pues podríamos llegar contigo a ese nivel si tú quieres trabajar. ¿Qué hay que hacer? Pues invitar... Invitar unas dos personas más al negocio. Con una buena inversión. O sea. Tú entrarías con 10 mil dólares. Esos 10 mil dólares los podemos colocar a un lado. Donde eh, te van a quedar automáticamente por un lado. 9 mil puntos. Esto es lo que dicen en todas estas eh, empresas. De que el brazo derecho. Que el brazo izquierdo. Y que el brazo más corto es el que te pagan. Eso lo, es, lo, lo he escuchado mil y una vez. Y nos harían falta 6 mil puntos al otro lado. El cual con dos personas o con una persona de cinco mil dólares y una de mil estaríamos logrando. O sea, aparte de yo meterme 10 mil dólares para yo ganarme ese bono, ese premio, eh, tengo que meter a dos personas, una que, me, que meta a invertir cinco mil dólares y otra mil dólares. El rango builder. Y eso este mes. Si no lo logro hacer este mes, no me gano ese, ese bono. Entonces, vean eh, eh, eh, el. el el nivel que se maneja aquí, el nivel de. de. de, de cómo. yo, yo, yo siento que la gente en, en su. en su mente, en su, en su. en su casa. tiene demasiados problemas, tiene demasiado estrés. como para que se estén sometiendo a todo este tipo de. de, de, de que les, les traigan más estrés, de que les estén insistiendo. O sea, la paz mental es algo que no tiene precio. Yo prefiero tener paz mental y no. Eh, tener mucho dinero y estar preocupado por miles de cosas o hasta cosas ilegales como los narcos que no disfrutan su dinero siempre están preocupados entonces la paz mental créanme que es algo que vale mucho y en Omega Pro esto es algo que no se respeta desde las 6 de la mañana están eh, mandando audios o sea no no entonces tú qué premios obtienes ahí te vas a ganar 2 millones 400 por la inversión de esos seis mil dólares. Y aparte de los dos millones te vas a ganar un millón más. Que serían tres millones en total en el mes. Entonces no sé. ¿Qué tal te parece la idea? Si tú sí quieras hacer como tal el negocio. Y empezar eh, a emprender en este, en este negocio. O si tú quieres simplemente estar como cliente y como inversionista. Como les digo, cosa que yo ya le había dicho que sí desde el principio. Pero ella me lo vuelve a preguntar para que yo le reafirme. Pero, muchachos, eh, eh, esto es simplemente para que ustedes vean una perspectiva cómo se vive el día a día en, en, en Omega Pro, en estos grupos. Y si tú te sales, el líder que te metió eh, te va a escribir en privado qué pasó, ya no quieres trabajar aquí... No, métete, todo lo que hacemos es para mejorar. Eh, si no quieres entrar, no entres a, las, a los Zoom, pero está adentro. Porque todo esto es pura manipulación, muchachos. Todo esto es lo que te quieren hacer es lavarte el cerebro y que tú seas un prospectador más. Ese es el fin de todos. Para que esta empresa, empresa siga creciendo, ya que vimos que es un ponzi, necesita que empiecen a entrar nuevos inversionistas constantemente en el momento que dejen de, de entrar inversionistas nuevos el Ponzi se cae y dejan de pagarle a todos entonces eh, están como desesperados en este momento quieren meter gente de sí o sí entonces eh, preocupante eh, en algún momento lo dije Omega Pro no llega a fin de año y lo mantengo hasta la fecha sigo eh, pensando esto eh, más con todas las cosas que he visto eh, y bueno eh, espero que como siempre que esta información sea útil y si logro hacer que por lo menos alguien eh, que está a punto de entrar a omega Pro no lo haga eh, mi misión fue cumplida eh, espero que les haya servido este video y nos vemos hasta la próxima chao